Muy buenas tardes, yo sé que el tema del santuario es un tema muy bonito, muy inspirador y también muy adventista y cuando se me invitó a tener esta presentación, yo quise y le decía a Eduardo que yo quería hablar más que todo del santuario desde el punto de vista del libro de Daniel y sobre todo en el capítulo 7, donde aparece el pasaje por esencia de la visión de la escena del juicio, porque lo que se me ha pedido es, hable del, del, del santuario y del juicio preadvenimiento, o sea, el juicio antes de la segunda venida de Cristo. Esto es una idea, digámoslo así, muy adventista, que no... No creo que otra iglesia, otra confesión tenga este tipo de enseñanza Y lo que yo quisiera en esta tarde es Con la ayuda de Dios, entender en la palabra de Dios Sobre todo en Daniel capítulo 7, específicamente en capítulo 7 Podríamos ir a otros lugares de la Biblia Sobre todo Hebreos, sobre todo Apocalipsis Para entender mejor toda esta, este, esta idea de un juicio, pero yo quise enfocarlo más que todo en el libro de Daniel y lo más importante y eso está al final de la presentación, es lo que tiene que ver con nosotros, qué significa todo esto que tanto hablamos como iglesia, que tanto se enseña, que a veces se vuelve un poco digámoslo así, complicado, elaborado y que quizá para ustedes como jóvenes dirán y esto qué tiene que ver conmigo, lo vamos a ver y cuando ustedes sepan que yo estoy mencionando ahí esos puntos es porque estamos terminando el tema, así es que no se preocupen. El, y para hablar de esto yo quisiera primero mencionarles que el libro de Daniel tiene una unidad y en esa unidad nosotros vemos que las cuatro líneas proféticas de Daniel que ustedes tienen allí en pantalla, tienen la misma estructura, tienen un prólogo histórico, una sección histórica, depende de cada capítulo es distinto, capítulo 2, 7, 8 y 9 y finalmente el 10 al 12, tienen una sección donde está la visión o la profecía en sí, y en tercer lugar hay una explicación de la profecía, ustedes pueden ver ahí el capítulo 7 que más tarde vamos a mencionar y finalmente hay un epílogo, o la parte final de esa profecía. Y al hablar entonces, esto nos dice que en el libro de Daniel primero hay una unidad y hay una repetición de ideas, hay una repetición de conceptos y eso nos ayuda a entender que Daniel, cada profecía va eh, repitiendo las ideas y hay, hay aquí dos conceptos que es básico entender en Daniel, primero el concepto de repetición y ustedes conocen las, las profecías, eh, en el capítulo 2 tenemos la imagen con distintos metales eh, que van desde el más caro hasta el más sencillo, desde el más débil hasta el más fuerte hasta llegar al hierro, etcétera y hay un paralelismo en la interpretación con el, en el capítulo 7 con el león, el oso, el leopardo y la bestia, esos poderes son los, los cuatro imperios mundiales, la cabeza y el león representan Babilonia y así sucesivamente Persia, Grecia y Roma. Eso nos dice que en el libro de Daniel, y eso lo vemos también en el capítulo 8, lo vemos también en el capítulo 11, hay una repetición de los principales imperios y eso Dios lo hace, ¿por qué? Porque Dios sabe, como dice el, el refrán, que la madre de la ciencia y del aprendizaje es la repetición. Y Dios sabía que repitiendo las ideas es como se nos van a quedar más grabadas en nuestro corazón, en nuestra mente, pero no solo repetición, sino que el otro principio que usa Daniel es el, la idea de la ampliación de ideas, quiere decir que si en el capítulo 2 se da una idea, en el capítulo 7 se repite y en el capítulo 8 también y una vez más en este breve resumen que ustedes tienen allí en pantalla, se presenta esa idea, tienen ustedes allí los distintos eventos o personajes en la primera columna, de la profecía Como mencionábamos los cuatro imperios Luego eh, La aparición de las ciudades bárbaras La aparición de la Roma papal Luego de la Roma pagana El juicio y la segunda venida Todas las profecías de Daniel Cierran con La segunda venida Cada una va agregando Nuevos detalles a la profecía anterior Cada una eh, No solo repite sino que Agrega y veamos el capítulo 7 Si ustedes ven allí en la, en la presentación El capítulo 7 Tiene todos los elementos De la profecía, los elementos básicos Hay detalles que cada eh, Capítulo da de prof, Cada capítulo profético da en Daniel Pero en el capítulo 7 Están todos los elementos básicos De la profecía Por eso se dice que Daniel 7 Es el corazón Del libro Allí Dios a través de su profeta agrega todos los elementos, los cuatro imperios eh, y algunos otros detalles que aparecen explicados de manera sencilla y clara. Y por esta razón muchos estudiosos consideran que Daniel 8 al 12 es tan solo una explicación de Daniel capítulo 7. Y permítame presentarles antes de ir al pasaje que nos interesa, eh, presentarles esta estructura, una representación del libro del capítulo del libro de Daniel. Y hay allí, no tenemos el tiempo para explicarla con detalle, eh, esta estructura basada sobre todo en los dos idiomas de Daniel en que fue escrito en hebreo y arameo. Eh, pero lo que yo quisiera mostrar aquí es. Como lo muestra esta, esta forma de representarlo, como está representado en otros en otros textos, es la idea de que el centro de Daniel es el capítulo 7. Y no solo eh, ahí es donde está el corazón del libro, si ustedes quieren entender Daniel, entiende el capítulo 7 y si entiende el capítulo 7 va a entender el resto. Dios fue, fue muy sabio al enseñar este, este conocimiento, dio primero el capítulo 2 o el ABC de la profecía, algo sencillo, la imagen sin mucha complicación, luego en el capítulo 7 amplía y el capítulo 8 sigue ampliando y más adelante de igual forma. El capítulo 7 es el corazón y si ustedes, si nosotros vemos, del eh, capítulo 7 tiene esa estructura que decíamos, primero un pequeño una pequeña introducción histórica ahí en color naranja, luego tenemos a su lado en gris la profecía en sí, la visión que tiene Daniel en ese sueño de noche y el siguiente punto allí en color amarillo aparece la explicación de un ángel. Ahora viene un ángel y le explica a Daniel y eso es una característica de la, de la profecía apocalíptica Que aparece siempre un ángel a explicar al profeta lo que está recibiendo Y allí hay preguntas, a veces Daniel pregunta y pobre Daniel siempre está preguntando Siempre termina, como termina el capítulo 7, él no entendió todo y él está desesperado por entender y es allí entonces donde vemos que tiene la misma estructura, vemos la sección y lo que nos interesa a nosotros es aquí en la, en la segunda parte, la escena del juicio. Y en esa escena ustedes ven esta estructura que también nos ayuda a entender mejor el libro del capítulo 7 de Daniel y el rol que juega eh, el, la escena del juicio. Eh, cuando nosotros vamos al texto original en hebreo, en este caso, esta sección está en arameo. Vemos que el, hay una parte que está en prosa, o sea, una forma de párrafo normal y hay una parte que está en poesía. Y ustedes tienen allí, hay una sección en prosa y lo que eh, está en prosa, en este caso, los versículos 2 al 8, donde se habla de las cuatro bestias y luego el, el cuerno pequeño, eh, sucede en la tierra, Luego en poesía se pone lo que sucede en el cielo, es la visión que vamos a leer en un momento allí en Daniel capítulo 7. Luego aparece lo que pasa en tierra y otra vez la venida del Hijo del Hombre en los versículos 13 al 14. Otra vez en el cielo y en el texto aparece en poesía. Luego la explicación que da el ángel. Y en esa explicación viene la pregunta que hace Daniel en el versículo 22 y la respuesta que da el ángel en el, los versículos 23 que ahora lo registra en poesía. Esto es una técnica literaria, Dios lo que está señalando aquí es esto, hay unas cosas que, están, que son sobre la tierra y otras cosas que están en que sucede en el cielo, pero no solo eso, el hecho de ponerlo en poesía, es una manera de decirnos, esta es la parte importante, esta es de toda la, todo es importante, pero de toda la profecía, la sección en poesía es la parte valiosa. Hay algunas versiones actuales de la traducción de la Biblia que tienen esta división, me parece que la nueva versión internacional tiene esta división en poesía y prosa, y ustedes pueden ver allí esta división, Dios le gusta usar técnicas literaria, Dios ama la poesía, Dios ama la belleza y no solo la belleza en la naturaleza, Dios ama también la belleza en la, en la idea literaria, con este pensamiento yo quisiera que leyésemos Daniel 7, 9 al 13 y dice la palabra de Dios, me voy a dar la libertad de leerlo, estuve mirando y les invito a que abran sus Biblias, Daniel capítulo 7, versículos 9 al 13,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 pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo, noten cada expresión es válida, ahorita lo vamos a señalar y finalmente si era la profecía regresando a una visión de lo que está pasando en el cielo, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él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 Así es que eh, vamos a contestar en este momento cuatro preguntas básicas acerca del juicio aquí, porque decimos que es el juicio para advenimiento, ustedes ven que este es el corazón de Daniel, esta es el, el, el, el, la escena del juicio, aquí termina la visión, esta escena es el, es el centro, no es entonces una coincidencia que el nombre de Daniel significa en hebreo mi juez es Dios, o sea el centro de Daniel es el juicio y en esta escena, es el juicio, lo que yo quiero contestar aquí, brevemente, usando el texto Y eso es lo que a veces pasa, que a veces nosotros para explicar esto tenemos A veces queremos ir a Apocalipsis aquí y, y a Elena de White Sin hacer de menos la importancia de Elena de White como como como eh, una luz menor Pero yo quisiera ver que, que, que ustedes se den cuenta que el texto nos está hablando de esto De, de una escena es significativa y es lo que nosotros... Entendemos y creemos y es lo que dice la palabra de Dios Y voy a contar cuatro preguntas ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y quiénes? Y la primera pregunta es eh, ¿Qué es esta escena? Bueno, una escena, alguien puede decir Es simplemente que, que el profeta vio a Dios en el cielo y, simple, y eso es todo Pero no, hay algunos indicativos claros de que esta escena es eh, una escena de juicio. Primero, eh, el anciano de días preside, y es común encontrar a, a Dios representado en la Biblia, sen, eh, con todos sus ángeles presidiendo un juicio. Esto es una escena común en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, eh, la apertura de los libros, porque si hay libros que se abren, como dice el texto, y fueron los libros, fueron abiertos, es porque hay una escena en donde se están revisando casos, en donde se está evaluando un registro, y cuando comparamos esta expresión con otros pasajes de la Biblia vemos que Dios tiene registros que lleva en el cielo, no porque él se los olvide las cosas, sino porque él, él quiere guardar eso como una evidencia de que si alguien se queja o alguien Reclama que Dios es injusto, las evidencias están allí escritas a la mano En tercer lugar, el acto de sentarse, dice allí en el versículo 9 Que estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días El, el acto de sentarse sugiere y es un, una expresión que se usa en la Biblia Como están ahí algunos pasajes bíblicos eh, que nos muestran que cuando alguien se sentaba en el antiguo testamento un rey en este, o Débora como profetiza en jueces 4 era porque iba a juzgar entonces la escena que nosotros tenemos aquí podemos decir con toda confianza con toda seguridad de acuerdo al texto en sí de, de Daniel 7 es una escena de juicio es una escena que tiene que ver con una valoración con una evaluación eh, en segundo lugar ¿Es dónde sucede esto? ¿Dónde es? Porque, eh, vuelvo a repetir, alguien puede decir, es nada más una vista general. ¿Qué nos dice el texto? Y vuelvo, repito la idea, ¿qué nos dice Daniel capítulo 7? En primer lugar, nos recuerda que la profecía se mueve de lo terrenal, como mencionábamos cuando hablamos de la prosa y la poesía de lo que tiene que ver la visión con cosas en la tierra y se mueve entonces luego hacia el cielo y esta escena es cuando se mueve hacia el cielo, entonces esta escena sucede en el centro de comando en el cuartel general de Dios allá en el cielo donde Dios está presente eh, el anciano está como mencionamos en la corte celestial, él tiene que tiene su centro de operación que es el santuario Y esta es una idea no única de Daniel Esta es una idea que está en todo el Antiguo Testamento En todas esas conexiones que se mencionan con el santuario Que hay un santuario en el cielo, que hay un lugar donde Dios escucha Hay un templo donde Él escucha y que tiene su contraparte aquí en la tierra Entonces podemos señalar que eh, el santuario este Estamos hablando del santuario celestial, por lo que el texto en sí sugiere y por lo que sugiere en su comparación con la Biblia. Y finalmente el paralelismo entre el capítulo 7 y 8, eh, presentamos anteriormente y Daniel 7 culmina con esta visión de la escena en el juicio del anciano de días que se sienta. Daniel 8 termina diciendo hasta 2300 tardes y mañanas, termina la visión versículo 14 y el santuario será purificado, si ponemos todas estas, estas dos profecías una al lado de la otra de forma paralela, esos dos últimos elementos coinciden, la escena del juicio y la purificación del santuario, luego en el capítulo 8 versículo 15 en adelante sucede lo mismo, el ángel en este caso Gabriel viene y le explica toda la profecía de Daniel porque el pobre Daniel no, no, no podía captar todo lo que significaban esos símbolos, y quedó también registrado para nosotros, entonces hermanos es una escena de juicio, es una escena de juicio que el mismo texto sugiere, se da en el santuario celestial, se da allí no es, eh, eh, insisto en esto, no es algo que, que hemos creado nosotros los adventistas, es algo que está allí en el texto bíblico que sucede allí y la otra pregunta es cuándo sucede esto cuándo se da esta escena de juicio, porque algunos tienen la idea que el juicio de Dios va a ser al, al final Ya sea cuando usted muere y se va al cielo y va a llegar al cielo Y hay una, un, un, un montón de gente sentada y están llamando por micrófono eh, Uno por uno para que pase al frente y llamarlo así Otros tienen la idea que cuando Cristo venga eh, va a haber una gran fila Algunos pueden tener esa idea, una gran fila ¿Cuándo sucede esto será así en qué momento de la historia sucede, lo dice la profecía, hay dos elementos claves allí para entender cuándo es que sucede esta escena, primero como leímos en los versículos 11 y 12 y déjenme repetirles, los versículos 9 y 10 es la escena del juicio, la escena del, del anciano de días. Se sientan, los ángeles están alrededor de él ayudándole, miles y millones, miriadas de ángeles están con él Y entonces mientras él está viendo eso, los versículos 11 y 12 regresan a la tierra Y dice que las bestias están toda vida con vida y se le extendió un poco más, versículo 12, la vida a estas bestias Quiere decir que este juicio, la profecía misma nos está diciendo, este juicio sucede En el momento que la historia humana todavía está llevándose a cabo O sea este juicio es paralelo con la historia humana En algún momento de la historia humana este juicio empieza Esa es la respuesta que se da en los capítulos 8 y 9 En algún momento empieza y la profecía nos dice aquí cuándo sucede eso, Eso quiere decir que este juicio es durante la historia humana, antes de que Cristo venga, y el otro elemento que nos ayuda a entender esto, y repito, en Daniel capítulo 7 en sí, no tenemos que ir a otro lugar, el mismo texto lo sugiere, es los versículos 13 y 14, donde se presenta la venida del Hijo del Hombre, ¿quién es este Hijo del Hombre? Cristo Jesús, no hay duda de ello, por muchas razones es Cristo, sobre todo porque ese era el título favorito que Jesús usó cuando estuvo aquí en la tierra, el Hijo del hombre. Este Hijo de hombre, dice ahí el versículo 13, el versículo 13 que vino con las nubes. Del cielo venía como un Hijo de hombre. Ahora aquí pues viene con las nubes. Es la segunda venida de Cristo. No, no es la segunda venida de Cristo, porque el versículo sigue diciendo que el Hijo del hombre, ¿a dónde viene? Vino al anciano de Días. O sea, el Hijo del Hombre no viene, esta no es la segunda venida de Cristo, Él viene al anciano de Días. ¿Dónde está el anciano de Días haciendo ese juicio que se da en ese momento de la historia de la humanidad? O sea, el juicio se hace, se elabora durante la historia de la humanidad y esa venida es de Jesús al juicio. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede ejecutar el juicio según lo que vemos nosotros en el Nuevo Testamento, el juicio es antes de la segunda venida de Cristo y solo permítame leer eh, dos pasajes del de Nuevo Testamento en Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando Cristo venga, querido joven, señorita, Él no viene como a definir, no viene como dicen algunos los dispensacionalistas, que viene y va a establecer, se va a llevar a la iglesia y va a dejar que, que los judíos establezcan siete y siete años en la tierra, no. Cuando Él venga, dice la palabra de Dios, Él viene a pagar, o sea Él no viene a decidir quién es bueno y quién es malo, cuando Él venga, Él va a venir a pagar, a darle a cada uno y cuando, cuando quiere decir que Él va a pagar, quiere decir que Él ya decidió quién merece qué pago, si vida eterna o muerte eterna y cuándo fue decidido eso. En el juicio antes de la segunda venida de Cristo Lo mismo repite Apocalipsis 22, 12 Vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra Cristo cuando Él venga, Él no viene a realizar un juicio de investigación Y todos haciendo fila esperando, no Él viene a pagar a cada uno y darle su galardón y Dios quiera que nosotros estemos en el lado correcto cuando Dios empieza a entregar los galardones. Ahora, tal vez de todo esto que es emocionante, es palpitante, lo que surge en nuestra mente es, primero, ¿quiénes son juzgados? Es otro tema que no podemos pasar por alto en Daniel 7. ¿Quiénes son juzgados? De acuerdo a Daniel 7 y no lo vamos a leer primer lugar el juicio es la vindicación de los santos y esto es una idea que a veces perdemos nosotros como, como adventistas y como cristianos en nuestra vida diaria, el juicio es el momento en que Dios eh, va a rescatar a su pueblo, a defender a su pueblo, este pueblo, el pueblo de los santos del altísimo de Daniel 7 ha sido perseguido, ha sido maltratado, Cristo ahora viene, el juicio es para reivindicarlos a ellos, para defenderlos, para darles su lugar y en segundo lugar, la segunda parte del juicio es la condenación del cuerno pequeño, por un lado bendición para el pueblo de Dios entonces hermanos el juicio jóvenes no es una noticia para tener miedo, para estar eh, temerosos y que Estamos en la hora del juicio, ya tengo que andar con miedo tengo que... No, es un más bien, Dios está intercediendo por nosotros Él nos está defendiendo, Él está reivindicando a su pueblo Y con esta idea termino diciendo eh, cinco cosas que dice Daniel capítulo 7 Que son una bendición, una alegría y es lo que yo quiero que ustedes guarden en su corazón en esta tarde Primero como mencionábamos el juicio es a favor de nosotros no, el juicio no es una noticia de miedo, no es para asustar gente, Y para decirle hay buenas nuevas, estás en problemas, estás en dificultades, el satanás te está persiguiendo, aquí está la solución, Cristo está intercediendo por nosotros en el santuario celestial, él está intercediendo por nosotros, en segundo lugar, el que intercede es el hijo del hombre, es alguien como nosotros, es interesante y los estudiosos discuten mucho esto, esa expresión hijo del hombre, sobre todo aquellos que, que no creen en la inspiración de la Biblia, es difícil, pero para nosotros es un mensaje de esperanza. Cristo es un hombre, alguien que es celestial, como se presenta aquí, pero a la vez es, es un hombre. <ríe> qué privilegio, qué esperanza, qué seguridad. En tercer lugar, Él se presenta a interceder, a Él se le entrega el juicio. Él se le da el juicio según Juan 5, 22, 23 Y el único capaz de recibir autoridad, poder, dominio y reino eterno Y porque Él recibe eso y esto es lo hermoso de todo el mensaje de Juan de Daniel capítulo 7 Es que el, el mensaje termina, aunque el, el versículo 14 dice que el juicio se le entrega al Hijo del Hombre El versículo 27 dice que ese juicio debido al Hijo del Hombre se le entrega a los santos del Altísimo a cada uno de nosotros Y el mensaje termina con un mensaje positivo Después de toda la persecución Que se habla allí, los 1260 años Etcétera, que habla Daniel 7 Se termina con la nota positiva Que Dios reivindica a su pueblo Nos reivindica a nosotros Dios salva a su pueblo y le va a entregar Su reino a todos sus hijos Gloria a Dios por su palabra Muchas gracias.